En este vídeo te voy a enseñar cómo centrar cosas utilizando CSS. Es una de las tareas más habituales a la hora de maquetar webs y es cierto que en ocasiones puede dar dolores de cabeza. Mi nombre es Diego Castaño, soy desarrollador web y hoy te voy a enseñar tres maneras de centrar cualquier elemento con CSS. Sigue atento a este vídeo. tareas más comunes y repetitivas que hacen los desarrolladores web cuando están maquetando un diseño es centrar cosas, ya sean imágenes, texto o bloques de cualquier tipo de contenido. En concreto voy a diferenciar entre tres casos. El primer caso es cuando queremos centrar el texto de un párrafo o de un título. El segundo caso es cuando queremos centrar horizontalmente un bloque o imagen, es decir, cuando queremos dejarlo en este eje, ¿no? en el centro. Y un tercer caso es cuando queremos centrar verticalmente un bloque o una imagen, es decir, en este eje. A continuación veremos cómo solucionar cada uno de estos casos. Caso número uno, cómo centrar líneas de texto horizontalmente. Este es el caso más común y además es el más fácil de solucionar. Basta con utilizar el atributo text-align de css y darle el valor center. Como podemos ver en este ejemplo, todas las líneas están centradas dentro del margen del párrafo. Este método sirve para texto, pero también se puede aplicar a cualquier otro elemento que se muestre como inline-block, como por ejemplo una imagen o un elemento span. Caso número 2. Cómo centrar horizontalmente un bloque de texto o una imagen. Por ejemplo, si tenemos un elemento div que queremos centrar en el cuerpo de la página, nos bastaría con utilizar los atributos margin-left y margin-right, es decir, los márgenes a los lados del elemento y poner ambos en modo automático con el valor auto. De este modo, automáticamente va a centrar este bloque en medio del contenedor, que en nuestro caso es el cuerpo de la página, etiqueta body. Este método también nos sirve para centrar una imagen. Pero una imagen tiene por defecto un display inline block implícito. Por lo tanto, para usar este método habría que añadirle un display block. Y caso número 3, centrar verticalmente un bloque de texto o una imagen. Para centrar verticalmente un elemento vamos a tomar una aproximación un poco distinta. En este caso, no va a ser el propio elemento al que le añadamos propiedades CSS, sino que... Vamos a tocar el contenedor, por ejemplo, si yo quiero que este elemento div esté centrado verticalmente en este contenedor que mide 500 píxeles, lo que voy a hacer es añadir este código CSS al contenedor, no al elemento que está dentro. Le digo que lo muestre como una de las celdas de tabla, es decir, pongo display table cell y añado la propiedad vertical align con el valor mid para que lo alinee al medio del eje vertical. Y ya está, ya tendríamos nuestro div centrado verticalmente dentro de su contenedor. Si te ha resultado útil, recuerda darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Pero si tienes cualquier duda, no dudes en dejar un comentario aquí abajo. Y por supuesto, si quieres aprender más cosas cada semana, suscríbete ahora al canal.